Ostentación de armas, venta de drogas, vida de lujo, música con apología a la violencia y la construcción de un mausoleo en el centro de una plaza pública para recordar a uno de sus miembros eran solo algunos de los elementos que caracterizaban a una peligrosa banda de narcotraficantes en la comuna de Lo Espejo. La organización criminal era conocida como Los Marchán y operaban en el centro de la población José María Caro. A punta de amenazas y enfrentamientos, el clan familiar tenía el control de la venta de drogas. Con este tipo de armamento, la banda sembró el miedo en los vecinos y enviaba mensajes directos a sus rivales. Su nombre es Antonella Marchand y es quien lideraba la organización. Con amenazas de por medio, la mujer posicionó al clan como uno de los más peligrosos de la zona sur de la región metropolitana. En varias oportunidades protagonizó episodios violentos con los que ella consideraba eran su competencia. El siguiente audio corresponde a una conversación que tuvo con su pareja, a quien le contó cómo amenazó de muerte a otra mujer con quien tenía conflictos. le te digo, a ver, ven, sale para y me dijo, no, pero ¿quién soy? Y dije, aquí del cheno, que tú seas familiares del cheno. Y dije, y la, la dijo sí, y le dije, y sí. le dije esa tiro para afuera, para te los meos balazos en la espada para meterme para adentro. Ejemplo de cómo amedrentaba a quien intentara ponerse en su camino. La mano derecha de Antonella eran su padre y sus hermanos, quienes eran sus compañeros de delitos. Otros individuos realizaban las labores de brazos operativos. Estos acopiaban la droga y preparaban las dosis, las que luego eran distribuidas. En este clan familiar podemos determinar que Antonella era una de las personas que infringía temor dentro, dentro de la misma comunidad, dentro de, de la población donde ellos se movían. Podríamos determinar incluso también que era una organización criminal que se llega narcotráfico eh, con la utilización de armas de fuego. A través de escuchas telefónicas también se estableció cómo la mujer ordenaba las tareas a sus brazos operativos para dejar lista la droga cuando la pasaran a buscar los vendedores. Tiene que hacer creepy, opa y tussi, nada más. Tiene que sacar creepy entonces. Sí, pues tú le sacas el... ¿Y ¿cuánto tengo que sacar? 60 de creepy, la opa y el tussi. Cuando asume el liderazgo de esta banda criminal, eh, lo asume en, en propiedad y lo asume entregando instrucciones a los otros miembros, ordenando cómo se traficaba, de qué forma se traficaba. Eh, ¿Quiénes participan de esta, de esta organización criminal. Incluso Antonella no tenía reparo sin discutir con sus hermanos cuando estos no obtenían las ganancias deseadas por la venta de la droga. Cada uno tenía un rol definido. Cada integrante de la familia realizaba una labor para evitar la contratación de gente que no era de su confianza. Se trata de, de, de una banda criminal un poco atípica en el sentido de que cumplía varias eh, participaba de varias etapas del proceso del narcotráfico. Por lo general, existen ciertas distinciones entre quienes transportan la droga, quienes las adquieren, posteriormente quienes la distribuyen y finalmente quienes eh, la venden a los consumidores finales. Ellos, de una u otra forma, participaban en, el, en el, todo el proceso de la droga. Marchana, nunca te vamos a olvidar, siempre firme con la chipete. Sin embargo, el enfrentamiento con bandas rivales trajo consecuencias. Esta canción fue grabada en honor a Diego Marchán, hermano de Antonella, que en 2020 murió asesinado en una balacera. Dos sujetos se bajaron de un vehículo y le dispararon. Siempre eh, me presino cuando salgo por ahí. Posterior a esto, la, la familia comenzó a la construcción de un mausoleo para rendirle honor y, y demostrar también el poderío que tienen ellos como clan familiar delante de las demás organizaciones criminales. Y en este lugar ellos concertaban reuniones, eh, hacían su junta, ¿cierto?, para poder eh, concretar sus delitos de narcotráfico. También se juntaban para intimidar con armas de fuego a las otras bandas rivales. Un mausoleo construido en una de las plazas públicas de la población José María Caro, una estructura que llama la atención solo con verla y que está lejos de la habitual a Limita que suele verse en distintas poblaciones para recordar a sus fallecidos o en ese mismo recinto donde Antonella usó su arma para disparar al aire en señal de venganza mausoleo que tenía diversas figuras decorativas y especies de valor una construcción que hace recordar el mural de una joven hija de narcotraficantes de la población santa julia de la comuna de macul y que para homenajear su muerte le dejaban carteras de lujo y también joyas delincuente común busca pasar desapercibido en el caso un narcotraficante recurre a elementos propios de la narcocultura este poder de las armas los fuegos artificiales los ritos asociados justamente a la religión como es justamente el funeral narco o como es justamente la creación de animitas, lo que permite es que trascienda, trascienda más allá de un elemento concreto y vinculado a lo que es el delito como tal En el mausoleo también se grabaron videos musicales, canciones con apología a la violencia, armas de fuego y dinero fácil, que eran características de los marchandes Como todos los lo delitos de narcotráfico, las personas cierto, ostentan el dinero que ganan, se movían en vehículos de lujo, cierto tienen una vida eh, muy acomodada. En ese sentido, eh, no tenían problemas de dinero por las cantidades de droga que ellos comercializaban. Por más de un año, detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones estuvieron recopilando información sobre los Marchán. Es así que en diciembre de 2021 se dio el primer golpe al clan durante el traslado de un cargamento desde el norte del país que era encabezado por Francisco Marchán, padre de Antonella. En aquella oportunidad se detuvo a seis personas, incluyendo a los operativos y se incautó cerca de 500 kilos de droga. Sin embargo, la investigación continuó para capturar a la líder de la organización. Tras diversos allanamientos se detuvo Antonella, la última de los Marchan, que restaba por capturar. Siendo desarticulada la organización de manera paulatina, en algún procedimiento se incautó casi media tonelada de droga, posteriormente también se detuvo a proveedores de esta organización criminal y que culminó con este último procedimiento en donde ya se desbarata paz casi por completo a esta, a esta banda criminal. La idea es ir recuperando a través del trabajo en conjunto con el Ministerio Público los espacios públicos. Como es en este caso, cierto, los malchances tomaron una plaza pública colocando un mausoleo ¿cierto? para ostentar el, el poderío que tenían ellos. Nuestro trabajo es ir en contra de esas bandas criminales cierto, y poder desarticularlas de forma completa como, en, como fue en este caso. En total, 13 personas han sido detenidas por integrar esta peligrosa banda delictual. Un golpe no solo al narcotráfico, sino que también una respuesta a vecinos que vivían atemorizados al ver cómo se apropian del espacio público sin que exista alguien que se oponga a su actuar. Thank okay.